Yuneski Maya, el lanzador del conjunto de los Tigres del Licey también con una excelente actuación en esta serie final. Maya, tú desde el ...te mantuviste optimista de que las cosas iban a salir bien... ...finalmente así fueron... ...¿cómo te sientes de ser campeones con los tigres? No, me siento súper contento, ¿no? Ya sabía que esto tenía que pasar... ...ya que pasamos... ...hemos sufrido, como digo yo, mucho, muchas cosas... ...en el resto de la temporada... ...tuvimos esa baja pero... ...ahora en la final, ya después que le ganamos a los gigantes... ...se vio un equipo diferente... ...un equipo río, un equipo con garra... ...un equipo que sabe jugar en estos momentos... ...en estos momentos difíciles... ...pudimos picar adelante y ganamos los tres partidos... Pero nadie dijo que iba a ser fácil ¿no? Ya que el escogido es un gran equipo Ellos empataron pero nosotros nos fuimos arriba Y hoy era el día importante para nosotros El equipo se portó a la altura de edad Gracias a Dios salió la victoria que es lo más importante Y hoy por hoy Lice es el campeón Gracias a Dios de la Virgen Y este equipo que es grandísimo Destacaste siempre la unión que había en el equipo El trato que había hacia los jugadores ¿Entiendes que eso fue muy importante para lograr todo esto? Sí, yo pienso que sí Esta unión, esta, la armonía, la alegría Que había aquí en cruzado en el Dohado. Yo pienso que con un, con un equipo es así eh, tiene el triunfo, ¿no? ya que todo no se resuelve en el terreno, sino la comunicación adentro y fuera del terreno es lo más importante. Yo pienso que esto es un equipo que trata bien a los, a los atletas y es un gran equipo, verdad que estoy súper contento y súper orgulloso de haber estado aquí en este, este gran equipo. Conseguiste tu contrato con invitación a campos de entrenamiento, ¿entiendes que tu actuación en los Tigres del licey motivó de alguna forma a lograrlo? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que esta liga es una liga bien fuerte Después de la Grandes Ligas, para mí está la liga más fuerte Y con el trabajo que logré y alcancé a hacer, yo pienso que hice un buen contrato con, con inversión al campo de entrenamiento Y estoy súper feliz, súper orgulloso y contento de haber estado aquí en la República Dominicana Todos estamos celebrando, así que toca improvisación maya ¿Tiene que haber alguna improvisación por la, para los campeones o no? Ya estoy improvisando, directamente descrujado estoy rapeando Oye Periodista favorita la estoy echando y se empieza por arriba, mira que estamos gozando. ¡Fuáfata! <risa> Gracias Maya, felicidades. Seguimos con más.